Ahora te has dado cuenta que la solución ideal es recibir el conocimiento en un mayor lapso de tiempo, recibir la información a tu ritmo y horario, que te permita asimilar y no empalmar las ideas y conceptos, que te permita practicar y tener pequeños logros que te den confianza y seguridad, que te permita saber que vas en el crecimiento deseado, pequeños logros sucesivos. Hacen grandes triunfos. Tener un asesor que te interprete específicamente para tu negocio, la información que para ti no es totalmente clara, es lo que necesitas.